Están todos si sí. sí, ya te arrancó vamos a arrancar ahora mientras termina de iniciar acá sí. vamos a arrancar el live aquí estoy contando este... que viene el día 7 bueno que estoy en el día 7 de mi reto de 30 y este día 7 lo voy a compartir con natalia vender de esariri.com esariri.com que es esa vaina en esariri.com pues Mientras ella va haciendo un settings, hay unos ajustes en el Instagram. Porque si dices Instagram, son muy cool. Instagram, <ríe> Facebook, WhatsApp. Listo, ya estamos no, sí, en Instagram también. Estamos? Sí, ya. Listo, listo, Conéctate tú también para que nos veamos. A ver. Ahí sí, ahí estoy. ¿Me ves? Te mando sí. un request? request. Ahí, ahí está. está. Sí. A ver, a ver. Listo. A ver, acepta el request que te mandé. Nos unimos por las dos. Listo. Mira, avisas. Uh -huh. Listo, gente. Aquí, eh, eso, necesito que nos acompañen porque le vamos a contar una cosa importante. Creo que ahí hay un poquito de retorno. Eso No, ya, ya le bajé todo el, el micrófono. Listo. Excelente. Creo que ahí no debería haber retorno. Sí, ya no nos escucha retorno. Genial. Bueno. Contémosles aquí a la... A las pues la que... es la siguiente. ¿Por qué estamos acá en haciendo estos live con el Instagram y el Facebook y todo esto? Es porque yo ya no veo Netflix y hay mucha gente que ya no está viendo Netflix, ¿cómo les parece? Porque en esta cuarentena uno coincide, ¿no? Que actividades de cuarentena, trabajar y hacer cosas en la computadora, ¿no? Y hablando con varios papás, y hay que hacer algo más para que esos chicos no estén solamente en el Netflix y que los videojuegos y qué tal. Y es porque hay una propuesta: ¿Cómo viajar en cuarentena? ¿Cómo viajar en cuarentena? Y yo tengo la propuesta, porque ya vamos más de 70 personas haciendo esto. Nos vamos de viaje un, unos días a la semana, sin salir de casa, usando la computadora, a diferentes partes Así del mundo. Es. Con, con esariri.com. Yo lo escribí aquí porque yo no sé si funciona, pero mira, creo que sale al revés. Pero si tú tienes mucha imaginación, vuelve a la derecho, ¿ves? Sí, está sí. Está al revés, ¿cierto? Sí, no se está eso. viendo al revés. No, no, no, mentiras. Déjame ver otra vez. Sale bien? Pues es chistoso, porque en Instagram te sale al contrario, pero en Facebook te sale bien. Bueno, entonces imagínenlo porque sale al revés. Estariri.com. ¿Qué es Estariri? .com. Estoy compartiendo aquí, me esto? permiten, perdón. Estamos es, compartiendo eso, compartamos, compartamos aquí. Yuri Tegamboa y... Yuri, hola. Hola, Yuri. ¿Nos ves? <risa> confirmanos si se escucha bien. Siempre en esos live hay que to toca... To hay que confirmando con la gente, ¿no? Sí, alguien unos, que nos diga que, unos... que se está una escuchando. Una intro. Una intro. Ya, me avisas y arrancamos, Nata, ¿Vale? Sí, ya, arranquemos, ahora sí, ya. Saludos, saludos a la gente de Puerto Rico, que ya me mandó saludos, desde Chile, que nos mandaron saludos. Listo, yo le estoy mandando a la gente, ah, hay un eco en la voz, pero no sé si es de ella o de él. No tienes sí, que decir, si la voz de quien hay eco, ¿no? Bueno. Nati, bien. Hola, Yuri. <ríe> y de pronto ahí tengo menos eco. La... Vale. Bueno, les quería contar qué es esta vaina, porque hay menos gente que cada vez menos gente ve Netflix y hacen otras cosas diferentes en la semana. Y es porque ya les decía que más de 70 personas estamos viajando por ahí Si salir de casa con la computadora, que menos hay parte del mundo. Pero de verdad viajando, o sea, lo que el, re, cumpliendo con el sentido, con la esencia del viaje. Y yo traje aquí a Natalia Vendec. Natalia me trajo a mí, entonces todos nos trajimos para poder contar qué es esta vaina de esarili.com. Yo lo escribí en este papelito. Al, con, al, al contrario, así. Pero revés. Bueno, bien. pero lo que en Instagram si lo ven raro es para que okay. <risa> por alguna ah, razón hablar, en Instagram se ve, se ve al contrario y en Facebook se ve al derecho. <risa> la, la pregunta es, ¿qué es esarili? Natalia. Hagamos el ejercicio de poder explicar con una palabra a la vez, una palabra a la vez, qué es esariri. Yo tomé aquí unas notas, expliqué, qué es, puse unas palabritas. Nos mandamos de arranque como para envolver a la gente en un significado directo. ¿Qué es esariri? ¿Empiezas mm, tú? Empieza, empieza. Pues echémonos uno y uno, echémonos uno y uno. Arranca, uno, uno, tú, uno tú, arranca, ¿no? arranca tú, arranca tú, arranca tú. Bueno, mira, yo aquí escribí en una palabra, esa es conexión. ¿Por qué es ahí. conexión? Bueno, conexión, eh, porque mira, a diferencia de hacer una actividad de ocio regular o de, de, de entretenimiento como conectarse a una película o estarse ahí en las redes sociales, uno en ese momento uno genera desconexión, literal. Uno lo que hace es desconectarse un rato para salir del estrés. Cuando entras en esa liria, al contrario, es como venirte al momento presente, estar aquí, estar ahora y además estar allá, estar allá porque uno se conecta con alguien en otra parte del planeta y va a su casa, va a su pueblo, pero sobre todo a un lugar donde de otra manera no hubiera podido ir, ¿sí? A una zona lejana, a una zona rural, a, un, a una comunidad y ahí genera un vínculo, una conexión y posiblemente un amigo al otro lado del mundo. ¿Eso es por qué conexión Bueno, yo le sumaría raíces y la sumo a tu palabra que dice conexión, porque sería conexión con las raíces. Ok, pero ¿por, ¿Por qué raíces? ¿Por qué raíces? Bueno, eh, parte de lo que es esa ariri también es eh, darnos la posibilidad de, de volver a, esas, a sus saberes ancestrales, volver a esas costumbres antiguas saberes que se están perdiendo, en eh, nuestras raíces, en nuestro caso latinoamericanas, eh, de nuestra cultura, en la, en la gastronomía, en, la, en el folclore, en la artesanía, en donde cada uno de estas eh, artes o saberes eh, de alguna manera nos permite conectar con nuestra historia, con la historia de nosotros, de nuestros antepasados, eh, eso es compro, también… Compro compro, compro, hola Yuri Gamba y Gamba. hola Mara, Dama. Mara, Mara Dama. Dama, oye pero la gente que se conecta no que nos diga dónde se conecta, o sea, vale sí Mara Dama, desde dónde te conectas y desde dónde te conectas Yuri. Y en Facebook tenemos seis personas eh, también que nos digan de dónde se están conectando, bueno, a las personas que se están conectando les tenemos un regalo. Ahorita les vamos a contar qué de qué se Ay, trata bueno, el regalo, sí. para que estén escuchando, prestando atención a lo que estamos contándoles hoy. Bueno, no, pues, parece que no, no nos han... que, que sepan cuál es el regalo, ¿no? De bueno, sí. Cuéntales. Adelantémosle un poquito. El regalo. El regalo es este estamos hablando de conexión, de volver a las raíces, de hacerlo diferentes, que dejemos de hacer ya se volvió rutina, que vamos a la película de Medio, que vamos al Instagram, vamos algo más, algo que agregue valor. En este caso, para los amantes del cacao, los amantes del chocolate, del buen chocolate, ¿sí? De, de este que todos cuando tienen ganas de chocolate, mmm, imaginan corazoncitos, tenemos la suerte de conocer a un eh, culto, ¿cómo se dice? Cacao, agricultor ¿productor? A una persona que cultiva cacao. Sí. sí. Productor productor, productor de, caca. no de, de cacao. Pero es, es en especial no es el cacao eh, ordinario para hacer chocolate corriente, sino es, le llaman cacao especial para hacer chocolate de colección, chocolate uh -huh. de chocolates finos. Y él está en el norte de Colombia, en una vereda, en el norte de Santander, ya está lejos. ¿Y del mismo Colombia? hay Colombia? Lejos. Y, eh, el, el Carmen de Chucurí. Pues, para que veas que yo no sé dónde que hay que armar el chocolate. Sí, es en, bueno, en Santa Andrés. Eh, yo creo que los que aman el, el chocolate van a tener la oportunidad de, de conocer qué hace un chocolate, qué lo hace especial, qué lo hace fino. Y porque no solamente los que aman el chocolate no solo comer el chocolate, ¿ves? Un saludo para, para Mayra, que, un... que se conecta y también. Hola, vale, no saludo. Varios secretitos, porque hay varias cosas del aroma, de la textura, de la fermentación. imagina que que fermentarlo, qué pasa con el secado, qué pasa con la cascarita. Lo que pasa es que lo estoy contando porque yo ya me unía a eso y verdad que está muy chévere. Entonces el regalo consiste en que puedes unirte y viajar a esta vereda en el Carmen Chigurí, cerca del Parque Nacional de los Yarabí. Yaguri, <ríe> y sí, Eso, entrar en contacto con esa persona y aprender y hacerte, no solamente ahora que ames el chocolate, sino que conozcan el chocolate. O sea, ya pasas a otro nivel. Esta experiencia suele tener un precio. Y por inscribirte en esta página, esa es la regalo de la palabra chocolate. También que nos escriban aquí abajo, las personas que nos escriban aquí eh, abajo en las notas. Eso. Los que nos escriban, ¿qué es esa aride de, frente a lo que le estamos contando? Pues bueno, también les vamos a dar una, una entrada libre para que se conecten. Y, y Guaira no le dijo, lo que pasa es que este municipio es un municipio que es una zona, eh, así como tenemos en Colombia la zona cafetera, pues también tenemos nuestra zona donde es muy fuerte el cultivo del, del, del cacao entonces esta es una de las de los municipios reconocidos por por este cultivo y, y de tipo exportación entonces pues bueno es una experiencia súper chévere eh, vamos a nosotros así estemos en nuestras casas vamos a poder cada uno catar el chocolate saber el sabor reconocer el sabor de un buen chocolate entonces bueno william guzmán también un saludo se conecta en eh, william, instagram bienvenido. bueno Sigamos, entonces, les estábamos contando qué es el Sariri, ¿no? ¿Y te tocaba a ti o me tocaba a mí? Eh, a ti. Ah, sí, claro. No, yo dije raíces, seguías tú, seguías tú. Bueno, yo quería hacer una visualizar. Listo, me voto con... Mira, el Sariri, voy a echarme unos tres ahí de vuelvo Bueno, el okay. es volver es conexión, volver a las raíces, es conectar con los conocimientos ancestrales, y ahí quiero decir que es descubrir, descubrir. Tú dirás, oye, este, este que mantan canzón porque cada trato le tiene como que de pronto bronca al plan de ver peliculitas o estar ahí como que en las redes sociales, en fin de semana. Y ¿sabes qué pasa? Aquí yo creo que hay que agregarse valor como tenemos tiempo libre, la oportunidad de agregarnos valor. Y decía yo que es descubrir nada más que alimente más la mente el corazón el conocimiento tu sabiduría la cultura de coger y conectar con otra comunidad una persona que tiene una sociedad diferente a la tuya que tiene costumbres diferentes a las tuyas pueden ser en vestuario en comida en forma de pensar en su conexión con el entorno con la naturaleza ¿no? entonces en ese descubrir las miras de las personas que nos han visitado yo creo que estamos cuando más de 70 80 personas en las que hemos hecho las personas sí. realmente dicen, oye, ¿cómo hubiera querido que venga, que venga mi familia, que esté mi hijo mirando esto? sí Que esté mi, mi primo, oye, eso estaría buenísimo para, para mi sobrina, cosas así. Porque la, la persona lo vive y lo quiere compartir. Y está en ese descubrir. Y cada vez que alguien ha hecho una de estas experiencias en el saliri.com, le damos publicidad, toca toca hacerle ahí publicidad. <risa> esto es descubrir. La persona dice, oye, yo no sabía eso. Muy frecuentemente, oye, yo no sabía eso, no tenía ni idea. ¿sí? Entonces, ese es el descubrir, el irse con. No sabía eso, irse un poquito más sabio, un poquito más culto, un poquito más descubridor. Bueno, pero William, también es Ariri. Mal, Hola, William. Pero, pero, es Ariri también es. Impacto positivo. Ahí se me fueron dos palabras, pero bueno. Eh... Y por qué impacto positivo, que es nuestro, nuestra misión más grande y por qué nació esto, y es el querer eh, reducir la, el, el, esa, la, el, la pobreza rural y, y, y sobre todo eh, darles una alternativa a, a las personas en el, el mundo rural para generar ingresos complementarios a lo que hacen. Y decimos complementarios porque siempre hemos querido que que, esto sea, eh, que, que ellos no abandonen lo que están haciendo actualmente, entonces que el campesino no deje de, de, de cultivar la tierra por ir a atender al turista, sino que al contrario, cultivando la tierra se conecte con, con nosotros y, y de alguna manera se pues, genera esa conexión que les decía Guaira, pero además les damos la posibilidad de generar unos ingresos complementarios por estas experiencias. Entonces, eh, el artesano, mostrándonos su día a día, cómo teje, el, el, eh, pues hace los tejidos, cómo hacen los bordados, que es lo que hacen todos los días, con ese mismo saber, genera un ingreso complementario, eh, no solo por la venta de sus artesanías, sino por compartirnos su saber, ¿no? Eh, también eh, es darle la posibilidad de, de, que, de que ellos no tengan que abandonar sus lugares, de origen, donde tienen sus costumbres, donde tienen eh, su familia, su tierra, por irse a las grandes ciudades a buscar, digamos, que una mejor vida, ¿no? Eh, muchos de ellos cuando cuando hablábamos, cuando los conocimos mientras yo viajaba, o cuando mientras, mientras Guaira viajaba, nos decían que ellos no quieren dejar su tierra, son personas que aman su tierra, aman sus costumbres, aman eh, su lugar. Y, y pues esta Esariri nació como una alternativa, como una posibilidad para darles a ellos eh, otras formas de generar ingresos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más, Guaira? ¿Qué más es Esariri? Es Aquí yo estaba reposteando esto para que lo quede en mi, en mi post, pero okay. te cuento que te toca, ¿no te toca a ti? No, acabé, acabé, acabé. <risa> bueno, mira, Esariri, en, en mi experiencia de las cosas que hemos hecho, tener vivencias auténticas y auténticas y significativas, yo estoy aprovechando para echarme de dos en dos las palabras trampa, trampa eh, pues mira, eh, hay algo que a mí me pasó mucho en el viaje eh, yo forcé mi viaje a que, a, a que uh -huh. tenga tonos de aventura, porque muchas veces más bien una vez pues, tienes para tu ti que te estás viajando ¿no? para coger un bus, un avión y tal, pero el de si nos vamos a ir haciendo uh -huh. dedo no nos vamos a ir tirando dedo y que llegamos al pueblito al que lleguemos, donde nos coge el día, ahí, pum, continuamos. Y era gracioso porque hay gente que decía, pero para qué hacen eso si el pasaje solo cuesta, digamos, eh, tres dólares, cuatro dólares, no es que era muy poquito, era el, re el rebarato del pasaje de ciudad a ciudad? gente entendía que era esto, de que en ese ejercicio sucedía en conexión con la gente local, que muchas veces nos recogía una persona que no habla pero nada en inglés eran tres palabritas, o nos, llevaba, nos invitaban a quedarnos en su casa una persona local y un pueblito, y era por eso, porque eran experiencias que no se pueden pagar, o sea, la experiencia de conectar con alguien que es de otra cultura y que te cuente de su vida, y ahí viene la parte de que te cuente, te, te cuente cosas pequeñas de cómo existen en esa forma, en ese lugar, eh, genera una, algo significativo y auténtico, que tú no lo puedes comprar mm. en un tour o sea, no, no hay manera. Entonces, desde ahí, cuando nosotros hacemos estos viajes en Isariri, transitamos en y vemos estas comunidades, estas personas que están con, mostrando un pedacito de su vida y entrar y conectar con ellos, sucede que pasa eso. se o sea, yo llego a un lugar, a una familia, a una comunidad, que de otra manera yo no hubiera podido encontrarla. Pero, ¿por qué? Es porque en este caso, Natalia, yo... Javier, Felipe, otras personas que son saliris, que eso es para otro capítulo, que es el saliris, encontraban en esos lugares, los traen aquí para mostrarlos, para que ustedes sepan que eso existe. ¿Sí? O sea, son de pronto lo encontraréis en algún documental, así, esos diferentes, ¿no? Y es eso, es poder conectar con personas que de otra manera no hubieras podido llegar. Y, es, y nosotros logramos antes. Eso. Muy bien. ¿Qué es saliris para ti, Natalia? ¿Qué es saliris? Bueno, es esariri, voy a ir a la, la, a la palabra. Pues, bien, que... Uy, no sé cómo se pronuncia, pero saludos. <risa> <risa> bueno, es esariri, esariri, que es esa palabra como tal, porque ya les hemos contado todo lo que está alrededor, bueno, más o menos, nos faltan varias cositas, pero, pero, ¿qué es esariri? Esa palabra que significa que algunos no, no la pueden pronunciar bien, Es es esariri. esariri. Bueno, viene de, de dos palabras eh, que son experiencia y sariri. Bueno, eh, experiencia lo entendemos todo y es porque es lo que ofrecemos nosotros, eh, pero también Sariri. Sariri es viajero en Aymara, es caminante en Aymara, pero este era un rol antiguo que se encargaba de ir de pueblo en pueblo un rol antiguo que llevaba de, de pueblo en pueblo la sabiduría no entonces los saberes de cada pueblo los iba compartiendo eh, y, y yo creo que eso es lo que lo que encierra todo lo que estamos haciendo y es mm, no permitir que, que esos saberes desa desaparezcan esos saberes que, que a veces eh, porque el, el, el, los jóvenes de esa familia ya no lo siguen practicando ese saber o porque tienen que abandonar sus lugares y se van para la ciudad o porque simplemente lo olvidaron, la última persona que lo sabía lo olvidó eh, entonces pues nosotros tenemos un lema que es pues, algo que creemos muy fuertemente y es que el saber cuando se comparte se hace eterno y pues en realidad eso es lo que queremos hacer nosotros compartir esos saberes que tienen nuestros campesinos, que tienen nuestras eh, comunidades originarias, compartir lo que tienen los abuelos para contarnos, compartir lo que eh, los agricultores, la gente del campo eh, el, el, el, tienen con, con, con ese, eso tan rico que es la cultura, ¿no? Entonces, pues, eso es Sariri, es experiencia Sariri. Bueno, Guaira. Me quedo, me quedo ¿sabes qué? Con eso que, que dijiste, voy a, voy a, no sé si eso es fácil, ya alguien ya la dijo, ¿no? Pero tú la has dicho ahorita y me gustó. El saber cuando se comparte se hace eterno. Eso está muy chévere. Eh, bueno, yo creo que eso es además un capítulo para otro audio porque en este ejercicio para los que nos están mirando, en eh, nosotros en esa misión de que es salir y es encontrar esos esas raíces, esas personas que tienen que saber, lo custodian porque lo practican y eh, lo, lleva, lo vamos a conocer, ¿vale? Pero resulta que eh, hay unos que se pierden. Entonces, cuando digamos a la persona me dicen, mira, mi mamá lo hacía, yo ya no sé hacer eso. Y yo, no uh, conozco a alguien que sepa todavía hacer, no sé, ese tejido, ese parelíazo. No, ya no. Eso es un, un, un tema para desarrollar más largo, pero... Eh, entendí por qué la frase es tan poderosa. Y saber con se comparte, si acepta. Y voto mi, mi, mi frase. que es esa Esariri Esa diri es contribuir. Es contribuir. Eh, es hacerse parte de la historia. Se hey, dos dos, me <risa> este me, <risa> bueno, me manda a mí con una, pero él sí se hace como tres. <risa> no pues, pero ahí los metemos, los en, en, mezclamos en este, en este sí. de conocimiento y cultural. Sí. Hola Kim Rima. Kim, Kim, Rima. Kim, Kim. Oye, yo no les puedo dar hola, pero si tú puedes darle hola, sería genial. Okay. Manito, saludito. Ya, ya les mandé eh, la manita. Decía que es contribuir y hacerse parte de la historia. En, en este ejercicio hay un ida y vuelta. Se, sucede este fenómeno de dar y recibir en un solo momento. Cuando nosotros conectamos con una comunidad de estas, ya sea en el sur de Bolivia, en el Norte de Argentina, en el sur chileno, Colombia, en el Amazonas, el Atlántico. India, Tailandia, Nepal, donde sea, uno recibe de manera natural algo y ellos tienen algo para contar. Y que se, tú lo, lo percibes como experiencia, como asombro, como descubrir, como, como, como varias emociones que se pueden juntar. Pero contribuimos, contribuimos con varias cosas. Uno es un ticket. Uno coge y paga un ticket por esa experiencia que es en vivo, que no está pregrabada la experiencia que está sucediendo en ese momento, con todo lo que pueda significar eso, donde tenemos la oportunidad de preguntar, de, de, de cu curiosear, de, de descubrir en esta interacción directa. Y, y ahí hay un, un ticket y contribuimos a la comunidad, pero no solamente contribuimos con dinero, contribuimos con presencia. Tú sabes que estas comunidades cuando reciben visitantes online se sienten contentos, felices, de la difusión, contribuimos con difusión, oye, estas personas que se contaron desde Colombia, Perú, Ecuador, Chile, España, donde sea, conocen un poquito más de nuestra historia, nuestra historia llegó a más personas, nuestro saber se multiplicó un poquito más y tal vez esta persona se lo cuente a otra persona, sabemos que existen, porque resulta que hay comunidades, que yo puesto que tú no tienes ni idea que existen, uno más o menos se sabe dos o tres comunidades de Latinoamérica que aprenden en el cole, tres o cuatro que si se sabe de su país porque lo aprendió en el colegio o porque hay alguna noticia alguna comunidad que está defendiendo su territorio o tiene algún pero ahí uno no sabe más, y hay muchas. Mira, entonces eh, esa es la contribución, hacemos contribución en material y económica, contribución en, en difusión de conocimiento en hacer que la cultura se difunda. Bueno, tú me, me hiciste iluminar otra, otra palabra, y es y es contar historias. Contar historias, porque eh, todas esas personas, básicamente, lo que tienen es una historia que queremos visibilizar, que queremos resaltar. Eh, sus vidas, eh, cuando nosotros viajábamos, cuando Guari y yo. Eh, cada uno digamos que en diferentes países han, han, han conectado con muchas personas eh, uno más que eh, que conectar con un lugar que visita lo que conectas es con la historia de las personas que conoces y, y esto de estas experiencias online lo que nos da la posibilidad es básicamente conectar con la historia de una persona que está en otro lado que está viviendo lo mismo que tú y que yo eh, de pronto de cuarentena de encierro en nuestros hogares pero que tienes la posibilidad de conectar con esa persona y otro y además con otros que están conectándose también a la experiencia y que están igual viviendo lo que tú estás viviendo no entonces contar esas historias esas experiencias que esas personas tienen para contarnos a veces nos cuentan cosas de sus abuelos de, de sus hijos de sus esposos de su familia de, de dónde aprendieron esos saberes entonces, finalmente, lo que tenemos ahí son historias. Saludos a, a Juan Pablo. Gracias por, por la presencia, por acompañarnos en este ejercicio. Eh, gracias a Adri también. Nati, yo me conecto con esto que has dicho, eh, contar historias, porque yo en un video que hice decía uno lo que hace es una historia para contar, permanentemente estamos en una historia, generando una historia para contar y al final la vida se resume en eso. Entonces, en esas experiencias hay una donde los asistentes, o sea, de todas las personas que hemos asistido a esas experiencias, la gente, hay gente que se conecta y, y es que se quiebra porque la, la, la parte es, es conmovedora o es fuerte, pero siempre positivo, ¿no? Hay, hay, hay conexión ahí, hay aso. Entonces, eh, yo creo que uno de los regalos que uno se lleva en esto es una historia para contar ¿Qué hiciste este fin de semana? ¿Qué hiciste ayer? Bueno, ayer me conecté a esa y la vez que estuve conectado con la comunidad guanayec del Chaco boliviano. Ah, te apuesto que tú no sabías que eso existe, ¿sí? Uh -huh. y, y, y aprendí uh -huh. que se usan unas fibras con las que hacen unas redes, que son para pescar, y entonces es como que ¡buah! ¡buah! Y se comparte la historia. Eso me hace pensar lo que yo había dicho un rato que era vivir experiencias auténticas. Um, también yo digo que es y es explorar caminos invisibles. Suena más poético, ¿no? no. Pero me gusta. sucede y eso es una realidad cruda, dura y madura. La modernidad avanza, y avanza a un ritmo, a un ritmo del mercado y avanza porque aquí la cosa es consumir compre compre compre aunque no lo necesite uh -huh. no y en ese ejercicio esto se invisibilizan las cosas de valor que hay y están en esas cosas que se quedan invisibles a, eh, caen las culturas las comunidades uh -huh. la de los ancestrales mira hay una comunidad que hace unos unos tejidos divinos que son para portarlos con con una elegancia y el problema es que ese tejido, eh, para hacerlo duró un mes, o sea, un, un chaleco, un bolso o, o los otros que son los jarrones duran tres meses. Y entre, y la modernidad que dice, no, compra algo rápido, compra algo barato, algo de usar y botar. Y en ese ejercicio, pues, uno se mete y, y resulta que eso ya no lo ves, se va quedando. Porque eso se hace lento y lo hace una persona y es costoso, y en los mismos naturales. Y no es de comprar, usar y votar. Inevitablemente se invisibiliza, se invisibiliza, se invisibiliza. ¿no? Hay palabras como practicidad, hacer las cosas rápido, fast food, fast life, fast todo, se va quedando. Entonces, cuando hacemos una experiencia de salir, realmente caminas inevitablemente algo sobre invisibilidad y se visibiliza. Entonces, es caminar caminos invisibles y hacerlos visibles. Invis es visibilizar lo invisible. Solo yo. En el caso de las personas que hemos invitado, que han asistido a las experiencias, cada vez que oye, yo no sabía que eso existía, ahí ya, está, ya se cumplió la misión. Así es, ¿sí? era invisible para muchos de nosotros. Yo creo que ya para terminar yo quiero hacer, sacar una última palabra y es emprendimiento emprendimiento. Ay, no. Se sacar regalo. no. no, claro, no. <risa> bueno, escriban ahí los que pero, estén pero, conectados, es que... escriban ahí que hasta ahora sí. qué creen, que, que han aprendido, que han entendido que es Aries, quedanos ahí. Es y está, una palabra, de todas las que llevamos 30 minutos hablando, entonces y para, para todos los que, los que se quieran unir a la experiencia, los amantes del chocolate, amantes del buen chocolate que hay gente que yo soy amante de café. Bueno, hay gente que es amante del buen chocolate. Yo, yo. ¿sí? Y hay gente que le gusta saber de dónde vienen esos tipos de cafés y qué tal. Pues también, si tú tienes una amante de chocolate, tú no puedes ir por ahí por la vida diciendo yo amo el chocolate si tú no sabes de dónde viene el chocolate, cuál es el chocolate, cómo se viene el chocolate, cómo se huele, qué sabe, cómo se fermenta. Tienes que saber. Entonces, los que se escriban, los que comenten abajo, digan yo quiero ir y nos digan. ¿Qué es esa lini? ¿Qué es para ti esa línea? Entonces, hemos dado muchas definiciones de que escribe la que sea tú pon ahí. Y con eso ya te ganas una entrada gratis para ese domingo a 10 de la mañana. conectar con en vivo con un productor de... escribes esariri.com regalo, ¿listo? O escribe abajo, en, en cualquiera de las dos entras. Terce, sí. te, te, te aprovecho ahí la palabra. Bueno, les voy a decir la última con la que cerramos nuestra definición de qué es Esariri y es emprendimiento. Porque una de las cosas más bonitas que hace Esariri es ayudarle o empoderar a las a las a las familias, a las comunidades, animarse a emprender. Eh, hemos tenido comunidades que nos dicen, bueno, sí, pero nos da miedo, sí, pero pero ¿cómo es eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Eh, sí, pero por ejemplo, las comunidades originarias saben que eh, ellos no toman las decisiones una única persona, sino todo lo toman en, en comunidades, son, digamos que tienen que que en, en, en llevar la idea a, a toda su comunidad y tiene que ser aprobada por toda la comunidad. Entonces, hemos hecho todo un proceso o hacemos un proceso con cada uno de los emprendedores, cada uno de los anfitriones, a, a ayudarlos a emprender, a ayudarlos a, a pensar diferente. Ha sido súper lindo, por ejemplo, con nuestra familia, que el domingo tenemos con, con ellos para que también se conecten con ellos nuestra familia anfitriona en Ayacucho, ellos son artesanos, eh, verlos cómo ya dominan el Zoom, cómo ya dominan las herramientas digitales, el celular, cómo ya eh, saben cómo hacer una experiencia, a veces es como le han perdido el miedo a, a, a, la, a la virtualidad y, y, y cómo pues eh, han estructurado la forma de contar su historia, ¿no? Porque a veces nos pasaba eso, sí, ellos tenían sus saberes pero no saben cómo contarlos y, y, y contar, enseñarles, ayudarles a estructurar. Eso ha sido, verdad, súper lindo. Eh, yo creo que esa es una de las experiencias más bonitas. Y, y, y digamos yo que ahorita estoy muy concentrado más en la parte del desarrollo, de la parte tecnológica, de asegurar toda esa plataforma. Y Guaira está más del lado de, de, de, de, de activar a los anfitriones, de activar las experiencias. Yo ya hice esa labor, digamos que a, a, en un tiempo, y lo hice presencial, cuando se podía... Le digo, uy, qué envidia siento que, que estás tú con ellos haciendo esa labor tan linda que es ayudarles a emprender, ayudarles a, a, a enseñarles que ellos sí pueden, que ellos sí pueden, que no tienen ninguna diferencia con las personas que, que salen adelante eh, más que, que la fuerza que tienen dentro de ellos, ¿no? Y el saber, y a, a, pues el saber que tienen, ¿no? No sé si Guaira quiere sumarle algo a esta parte de emprendimiento y con sí, eso cerramos. Sí, sí, es Ariri. Es Ariri es una feria virtual artesanal donde esas personas, eso salió a pedido de ellos, tienen la oportunidad de tener su propia tienda, eh, sea es toda la plataforma, pueden publicar sus productos, la descripción de sus productos y pueden venderlos, pueden hacer ahí sus pedidos. Yo creo que podemos hacer todo un live de eso para poder invitar a algunos de los productores incluso y que cuenten que hay, y eso es, saliría de ese emprendimiento en la forma de turismo online, y en la forma de tienda virtual para la venta de los productos artesanales. Bueno, y con eso entonces nos despedimos de este live, mañana hacemos otro donde les vamos a contar un poco otro, otro tema, que es pues entrar a ver, bueno, pero ¿qué es eso de las experiencias online? porque realmente es algo muy novedoso, no es un video, no es... Bueno, mañana les contaremos más, entonces mañana en la a esta sí, misma gracias. hora, de pronto un poquito más temprano y se nos hizo un poco tarde para conectarnos. Eh, además que Guaira está en Croacia, ¿en Croacia qué horas son? <risa> no, no me tranquila, lo... que temprano, acá son las 12 de la noche. <risa> <risa> Tempranito. Entonces, eh, bueno, eso es Cesariri, por favor, si se animan y si quieren estar en una experiencia... Eh, de cata de chocolate, pues que van a hacer el domingo a las 10 de la mañana, o sea, ahí entre la cama, pues les ofrecemos un plan diferente al prender el televisor y ver la novela de siempre, o ver, no, pues les tenemos algo que les aporta un valor diferente, una conexión, ya les dijimos que es conexión, que es contribución, que es, es eh, raíces, es saberes, es ancestralidades, entonces, bueno, un domingo a las 10 de la mañana les les va a dar una hora todo esto mañana sábado, y mañana sábado, Natalia, mañana sábado de la camita a los amantes de los mariscos. Ah, sí, a Los amantes de los mariscos, que porque los que aman los mariscos, la comida de mar sabe que entre más fresca, más rica. Y fresco qué significa en este caso la palabra fresca es extrema. Es ir eh, con doña Tato, una persona de una comunidad original del sur de Chile, que se llama Calbuco, ah, lo dije bien, Calbuco, y, eh, y vamos a sacar los mariscos del mar directamente, o sea, vamos a las piedritas cuando la marea baja, y a recolectar los mariscos, cómo se recolectan, cuáles hay tipos, piedades, también las algas, es como eh, sacarlo de manera responsable y medida, nos vamos con Doña Tato que nos va contando cómo esto ha cambiado en el tiempo y era una, la, es la forma de vivir de muchas personas, cada vez menos. Pero eh, sigue existiendo y nos vamos a cocinarlos a la cocinita de Doña Tato. Eso tiene dos cosas chéveres. Una que es hacer esto online, conectar con ella y quedarse quitado para comerse unos marisquitos y tener ganas de visitar esa comunidad al sur de Chile cuando el tema de la pandemia baje. ¿no? Sí. Ya, ahí está. Listo. Un abrazo para Gracias. todos. Gracias. Muchas gracias, gracias a todos. A todos. Comentarlos, pues se comentaron. Sí, gracias. gracias a todos. Chao. Cariri es gratitud. Gratitud no faltó. Chao. Voy a bajar gracias. aquí en Chao. Facebook primero. Listo. A, ver, esto. a ver, a ver, a ver. Chao. Finalizar aquí.